¿Te gustó? Vamos a pedir una entonces. Bueno, esto creo que la atraviesa, eh. Mira. Eso lo hice yo. Y darle como... Si queda mal el chumbo cuando haces así, ¿qué haces? No, a las plantas, no Tommy, tenés latas, tirar la lata de coca acá. Sí, Poner pie más atrás. Sí, y tenés que aguantar el aire. Ay, no, Ay, no, lo no he salió. La... A ver. No, si ¿sí que salió? Sí. Sonó sí. no, no, no, no, es. raro. No, Estás poniendo mal los chumbos, Tommy. Pero cómo? Y no sé, hay algo que estás poniendo mal Los estás apretando o algo Pues si lo he fenomenal Ya escuché, viste, yo escuché que no salían Camarra corta, ¿no? Son de plomo y se abollan si están A ver, dame otro que me voy a fijar yo A ver lo pasa, dame un puño No Dame 4 o 5 porque así tenemos que comprarle más. Pues estos los compramos en Decatlán. Esto se hace así. Hay que comprarle más, ¿eh? No, ni a tirar. No me los trajo, pero. Hay que meterlos bien ahí, ¿eh? Sí, yo lo metí perfecto. No se veía ninguna aguja. Así lo puse yo. Mi, no sé, metió tal. Ahí salió, ¿ves? No. Ah, esto lo tenemos olvidado, casi No sé qué pasa, lo mismo Ahí ¡Ah, Esto es para ti Pará, vos estás como tu hermano, ¿ves? no te pongas egoísta ¿Ves? Este está mal Ya lo siento que está... Y si le haces fuerza... ¿Ves? ¿Viste que no entra? A ver otro... ¿No entra tampoco? A ver... Sí, sí. No, no, pero si ya le tenés que hacer fuerza, ¿no? ¿Cómo que Son cuatro y medio... ¿Qué les pasa? Puede que se hayan deformado con temperaturas si y son muy viejos... Este entra bien... Cuando entran así los metes. si hay que hacerle fuerza no, ¿vale? When or... Eh, encima que yo piedra. Fácil, no he hecho... Um, solamente he hecho una pequeñitita gota de fuerza pero... mm, No me gusta, ¿eh? Tuviste que hacer fuerza? No me gusta No, se hace bien, no es Tío, de, de estómago de... ¡Ah! <risa> La diquila ¿eh? Mira... Apoyate ahí. Ojo le pedazo al metal. ¿Puedes apoyar? Está muy alto. Es que no tengo ángulo porque es que si no le doy la metal. A ver si se hace. Así. Para. ¿Oh? Apunta. Ay, no, de hecho, bueno. ¿Salió? No, no le haga fuerza. No le haga fuerza, se me dobló un poquito. Y sí, lo bueno, moví. no le tienes que hacer fuerza, tiene que entrar solo. Que no, que lo moví, lo moví para que se entrara. Si no, me va a costar en un momento sacarlo, ¿eh? Mirá. No lo saco más, ¿eh? Porque se quedan trocitos no, Bueno, ya no se saca ni tú. Es que este alambre es muy grande. Ahí se hundió la puta madre, a ver. Pero qué está ahí Se cae cualquier cosa al suelo. Para que veas a ver si se ha salido. Mm. Sí. Oh, mira que el agujero que él hizo. No metas ninguno que, que vaya forzado, Tom. Que, no puedo... que hay más, hay otra lata de chumbos ahí. Los que estén forzados hay que tirarlos. Yo mira, después mira, le compro mira. más. Mira. Papá, estás incómodo también. Mira. Ahí, ves. Para, para, estás incómodo. Ahí, ya está. No, está mal metido, creo. Pero... Creo que, que, que se va a trancar. Padre... Sí, se va a trancar. Lo digo yo. Va a trancar. No, igual hacer así y no metas los dedos en el gatillo, Mira, La pones acá y le pones el chumbo y te queda más cómodo. Lo sostenés entre las piernas y ahí te queda más cómodo. Solo tiene que caer, no tenés que hacerle ninguna fuerza. Si hay que hacerle fuerza es chumbo malo. Ya no entra, va afuera. Tíralo ahí. Se va a bloquear Tom. Y si se tranca mucho te queda sin arma. El tema no es darle a la lata El tema es darle a la cabeza del hombre en la gafa de la izquierda ¿Qué haces Tomás? Te acabas de equivocar pero muy feo, ¿eh? ¿Te la quito? ¡Uh! ¿Lo viste rebotar? No Rebotó, ¿eh? Capete tienes que poner gafas Si rebota para atrás es una cagada que no tienen un ojo. El botón una piedra, ¿eh? Te voy a traer unas gafas que tengo ahí.